Como los como te quitas la resumida Solo sí, sí, sí. vamos a bailar No te mue, no te mue, no te mue, no te no no alto Ladies? I'm going to go the the pool, to the I'm the I'm going to the the go the the the go the So oh, the my God con la canción que sigue me voy a despedir pero creo que ¿no? me quedó lo mejor que aquí excelente compartir con ustedes y ya saben tu madre tu madre ¡La y ustedes ¡La suelta suelta pues, I'm gonna go to I'm <laughs>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 Muchas gracias, hoy es una landa fuera de la casa.